Hace un año hice la review del Oxello Town 9 2.0. En este tiempo habré hecho aproximadamente unos 400 kilómetros. Puesto que eso ya son muchos kilómetros, vamos a ver cómo ha aguantado el patinete y con qué problemas me he encontrado. Tengo que decir que el patinete ha aguantado muy, pero que muy bien. Las pinturas, los plásticos, las gomas, los ejes, todo ha aguantado sin ningún problema. Con una excepción, los tornillos del manillar se caen, yo ya he perdido uno. El por qué pasa es obvio, es un problema del diseño. El tornillo es en realidad el eje de la bisagra de la maneta, en los momentos en los que la bisagra se abre, el tornillo recibe una fuerza para destornillarse, y pues al final se destornilla completamente. Por suerte hay una solución, si pierdes los tornillos puedes comprar el kit de reparación del manillar, que incluye los tornillos. Es frustrante comprar todo solo por un tornillo, así que yo he decidido no hacerlo, y que le falte el tornillo. Está bien, vosotros ganáis. Tras usarlo un tiempo sin el tornillo, veo que al estar el mango mal agarrado se destornilla este otro. Durante este tiempo, pero, he estado buscando una solución, para evitar que los tornillos se salgan. Si los aprietas sin más, no vas a ninguna parte. Por fuerte que los aprietes, el manillar es de aluminio. El aluminio no es flexible, sino plástico. Eso significa que cada vez que lo aprietas, te formas un poco. El paso de la rosca. Pero como esta no intenta regresar a su forma original, no hace ninguna fuerza para aguantar el tornillo. Cada vez que lo aprietas, el tornillo queda más y más flojo. Al final terminas pasando la rosca. Creedme, no va a ninguna parte. Así pues, probé ponerle un poco de bloqueante. Esta es la solución que tiene de fábrica, y al igual que falló la primera vez, si le pones de nuevo, se afloja más rápido cada vez que lo haces. Simplemente dura un poco más que sin nada. Frustrado se me ocurrió de ponerle el bloqueante más una arandela bloqueante. Y... ¡Ha funcionado! Ya llevo suficiente tiempo sin ver señal de que se aflojen como para estar tranquilo diciendo que esta es la solución buena. Como que tengo el kit, vamos a hacerlo juntos para que veáis. Para el arreglo necesitamos el tornillo que con suerte lo tendrás todavía en el manillar. No como yo. Una arandela bloqueante del tamaño del tornillo de dientes. Es decir, arandelas bloqueantes existen estas dos. Es decir, arandelas bloqueantes existen estas de pinchos y estas que son arandela normal con un corte. Estas no, las de pinchos. La arandela tiene que ser de 10 milímetros de diámetro externo y 5 de diámetro interno. Y el bloqueante para asegurar más la jugada. Y pues, pones una gotita de bloqueante en la rosca del tornillo. La arandela. Y aprietas. Aprietas hasta que la arandela se haya chafado un pelín y los dientes hayan mordido, pero sin pasarse, no hace falta que quede todo plano, cuidado con no pasar la rosca y ya. Yo ya hace meses que lo hice y los tornillos han aguantado perfectamente, de hecho recomiendo poner las arandelas a todos los tornillos a la que veáis el primer signo de que alguna se afloja, porque creedme, es cuestión de tiempo que caigan todos. Es una lástima, como he dicho el resto del patinete sigue como nuevo, todos los materiales y pinturas se están aguantando como campeones. Con todo esto dicho, no cambio lo que dije en la review, sigo pensando que es un muy buen patinete y sigo recomendándolo, simplemente sabed que es un problema, estad atentos a los tornillos y arregladlos antes de perderlos. Espero que el vídeo haya sido útil, dadle a me gusta, compartidlo si conocéis a alguien con este patinete o pensando en comprarlo, y eso es todo. Hasta la próxima.